¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bienvenidos a un vlog más en Grecia Hoy es nuestro tercer día aquí Y hoy sí que sí vamos a visitar El pueblo que me apetecía visitar a mí ayer Pero bueno, vamos hoy y bueno, el lunes quería pasar un ratito en la piscina antes de ir al pueblo. Y bueno, los días en esta isla se van acabando. Ya hoy es viernes y el lunes vamos a otra isla. Nos cambiamos de isla. Vamos a eh, Naxos. Así que vamos a ir disfrutando los últimos momentos en esta isla. Bueno, hemos llegado aquí al pueblo, ¿cómo se llama el pueblo este? Se llama Ora, el pueblo este, y vamos a estar aquí esta, este día. Vamos a buscar ahora un restaurante y después vamos a ir a la playa. Mira, hay aquí unos chiringuitos al lado de la playa, vamos a comer por aquí. Mirad que bonito. Estamos aprendiendo aquí un poco de la historia de esta isla. Aquí dice que lucharon. ¿Quiénes lucharon? Vale, a ver, ¿cuál es la historia que pone aquí? Pues esto es un monumento que conmemora... Eh, el, del 28 de mayo, desde el 28 de mayo al 1 de junio eh, Tres días de 1941, eh, las fuerzas eh, británicas y australianas evacuaron a gente de Australia, eh, británicos y de Nueva Zelanda eh, porque estaba la guerra contra los alemanes en Creta Mirad, estamos en un restaurante super chulo y mirad las fiestas del... Mirad, esto es esa chiqui <ríe> Eso es pan de ajo para acompañar el salchiqui. ¿Son como una croqueta de queso. Sí, croquetas de queso, ensalada griega que creta, o creta o como orgulloso. es ¿qué ensalada es esta. Es ensalada de creta. ensalada creta y aquí pan. Esto es pulpo, unos pinchitos de pollo y gambas. Como en todas las tab buenas tabernas, traen un postre el la Mirar Mirad que bonito. Ah, el rinconcito está así con los barcos y mirar, Hay pececitos Mira, se ve todo el fondo en, Yo me acuerdo Que en los puertos de España Pues está el agua así como muy turbia, muy verde Pero aquí está súper clarita Que hasta se ve el fondo Así que pues o sea, Me gusta Y además aquí los peces son más bonitos Mirad, hemos pasado esta valla para ir a esta playita que hay aquí escondida entonces vamos a... vamos a ir bajando por esta escalerita, miren qué bonita es Mira, la playa es algo así el agua está un poco turbia pero bueno, se ve así el fondo y tal pero parece que hay como aceite o algo y hay cabritas por ahí y la arena es como de piedrecitas entonces, vamos a estar aquí por la tarde, así, y ya después volvemos al hotel. Hemos venido a, maren... a, me... a merendar a un... una cafetería que está aquí en la zona, en el paseo marítimo, y está cerquita del restaurante donde comimos. Y mirad, es esta, y hemos pedido unas tartas, uno nos ha pedido este helado de chocolate con sirope, no, helado de fresa con sirope de chocolate. O sea, las tartas aquí son... Mirad, comparado con mi mano, la tarta de oreo y la tarta de Banofi, o sea, madre mía, qué enormidad. Pero tiene una pintaca. Estamos aquí comprando algo. Y mirad, un Raki es una bebida alcohólica, es un licor muy típico de aquí. Y no se me recuerda mucho a la Bonbon a la bon Rage. A vosotros no. Mira, aquí en muchas zonas ponen productos de aceite de oliva, de aloe vera, de hierbas y cosas, además del raki, y miel. Mira, la miel aquí es muy típica. Cuando vamos por la carretera se ven mucho panean, muchos panales como estos. Hemos venido ahora a otra playa, ya se, ya se ha puesto el sol. Y es una playa muy vista, pero no hay nadie. Así que tenemos toda la playa para nosotros, para nosotros solos. Y bueno, pues después ya Hacemos el camino En nuestro pueblo, donde está nuestro hotel Está como a dos horas y media de este pueblo De, de hora Así que Bueno, si os quedáis En... ¿Cómo se llama? No sé dónde, cómo se llama el pueblo Pero bueno, pues Eso Ahora aquí estamos haciendo una pequeña sesión De fotos mira estas piedras están En equilibrio No están pegadas ni nada, sino que están en equilibrio Mirad que bonita es la playa esta Ah mira ahí viene Ahí vienen dos personas Mirad que bonita es esta playa Estamos por aquí por las rocas Mirar aquí hay más cosas en equilibrio Y es muy, muy bonita la playa esta Mirad que bonita a ver qué encontramos por aquí por debajo del mar. Encontramos algas y rocas. Pero bueno, mirad qué bonito. En el tiempo que hemos estado, en este poco tiempo que llevamos, tres días, a lo mejor creo, sí, tres días llevaremos. Aquí en Grecia hemos aprendido varias palabras. Hemos aprendido a decir eh, gracias y de nada. Para Paracaló es de nada. O sea, tú le dices eh, gracias, que no me acuerdo ahora mismo cómo se dice, y eh, la gente te responderá para caló. ¿Cómo se decía gracias en griego? Efaristo. Efaristo. Tú le dices efaristo, paracaló. Efaristo, para calo. Y te responde. Sí, ahora me toca a mí ir en el medio, en el coche. Eh, en el vlog de ayer se me olvidó contaros qué es lo que pasó al final con el derrame este de petróleo. Y en Atenas hubo un derrame de petróleo en 2017, entonces llegó hasta aquí. Y pues ya se llenó toda la playa. Pero bueno, eso es lo que pasó. Que ayer se me olvidó contaroslo en el vlog en el que fuimos a la playa. Y ahora después de las tartas vamos al baño que hay aquí vale no vamos a ir al hotel todavía vamos a ir a una playa que está aquí al lado vaya medio minuto pero hay que ir caminando por caminando por aquí ¡Qué silencio Ay. estamos teniendo días muy completitos llevamos tres días sin parar, vaya. Y mañana lo que vamos a hacer es un sendero de unas 5 horitas. Así que ya lo veréis en el, en el vlog de mañana. Mirad qué bonita es la playa esta. Bueno, en la entrada ha sido un poco rara porque había una cabra sin vida. Pero bueno, la playa es bonita. ¿No? Pequeñita. Vamos si mirar es belleza este de rinconcito, impresionante, deberíamos haber venido a Estorlayer.